Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Joseultime y estamos aquí en un nuevo video para este canal. En esta ocasión hablaré sobre YouTube Rewind. Sí, ya un poco tarde creo que lo hice, pero prefiero hacerlo. Y que quiero hablar seriamente de este tema. Como se lo en YouTube cada año hace un video con un videoclip repasando todo lo, lo mejor que fue eh, de cada año, ¿no? ya hubo de, empezó creo que desde 2012 y actualmente sigue haciendo. el tema con este es que ha sido demasiado criticado demasiado odiado desde 2018 y viste y vieron como hace varios días yo ya lo había visto tenía como 3 millones y ahora ya ha llegado va a llegar a los 10 millones de dislikes ¿Por qué tanto odio y bueno por las mentiras y todo lo que dice youtube muchos hoyos le dijeron que no podían publicitar su twitch y ahí meten a Ninja que es el mejor jugador de Fortnite en Twitch Así que forma re hipócrita de, de respetar los creadores de contenido para el YouTube. Y también esa parte de bosque que es demasiado aburrido y hablan del tema de la. El tema ese de género y de la violencia y todo eso. Hay la enfermedad y es cuando. Ah, Alguien habla en YouTube, eso te censura en el video, te desmonetiza todo, así que si dice que eso es libre de hacer lo que quieras, no, es una re mentira. Ah, y el, y el título del video que dice que los usuarios tienen el control del igual, es una real mentira. ¿no? Y creo que hay varios temas más, ¿no? Y aparte está demasiado family fair y demasiado infantil. Que no sé si a alguno le gusta, pero a mí no me cae nada bien. Ya que dice, bueno, eso es para los niños, ¿no? Pero al principio muestran algo que. Ese es el baile cuando la gente baila fuera del auto mientras está en movimiento ¿Eso es seguro para los niños? Bueno, no sé Se contradice demasiado este YouTuber One, los grabadores de YouTube O sea, la gente de YouTube no sabe nada de los memes que hubo que faltaban, varios memes o tendencias que hubo este año Podría ser una tonelada de cosas que faltaban Como el de PewDiePie de T-Series, Six War, la muerte de Stan Lee Ah, la muerte de ABC lo había compuesto un rewind antes o participó no me acuerdo eh, y acá no hicieron ni una mención nada y si sí, varios youtubers eh, no participaban ahí capaz o uno no por tiempo otros rechazaban pero bueno decisión de ellos nomás que vamos a hacer la verdad si sí, hay muy poco no conozco casi nadie lo que está en youtube y bueno acá voy repasando eh, verlo de vuelta que a ver si me acuerdo yo había visto unas dos veces cuando no lo vi más repasé este video, bueno voy a verlo una vez más y si sí, ya había acá recién que ya tiene más de 9 millones de dislikes caso pedal de Justin Bieber el tema con Justin Bieber es que también masa, tiene, es más amado, tiene más likes y bien, ya tanco con este análisis del, de este YouTube de 8 bueno empecemos lo primero que vemos acá es a Will Smith que estaba viendo su celular, en que hay en tendencia según se molestaron, pero a mí no, no me molesta nada que participe, al final me agradó es un actor de Hollywood y también tiene su propio canal de YouTube y hace contenido ahí así que eso no me quejo la forma de actuar capaz no es buena ya se va a actuar un poco, pero eso no me interesa cuando dice que lo mejor del, del año es Fortnite y bueno, mete Fortnite. ¿eh? Acá está estos pibes del aut el autobús que huele. Ya está Ninja. El mejor jugador de Fortnite que de Twitch, pero bueno. o de música y saltar y acá Luzo habla, ¿eh? Que también es un, No hace mucho YouTube, pero también Twitch. Para bueno, importar. Todo el mundo, fuera Bueno, ahí salta con un croma verde Pero bueno Bueno, acá está el youtuber argentino Está Sofía Castro El otro, ah, no sé cómo se llama Ella aterrizó esa negra en un carrito Y bueno, ahí salta En un efecto no muy, no muy bien realizado Pero bueno Bueno, eso es lo épico que hemos visto ¿eh? Después hice una pausa larga Hablando de que tiene que haber YouTube Rewind y pone Kpop acá está Casey extra Bueno, y ahí bailan los youtubers no sé si En un croma realmente, hay horrible Se nota, es que pantalla verde O año pasado, el año pasado o antepasado no se notaba eso Ni en 2014 tampoco No, está muy mal realizado eso Ah, esa de comida, capaz lo entiende los coreanos, yo no, no sé nada de eso Bueno, acá ha metido más dibujos animados eh. Si, sí, no está bien peor, pero algo que me gustó, no sé si el animador lo hizo a propósito, o no sé, o por casualidad, es que aparece la silla de PewDiePie ahí Y bajó la silla de PDP capaz YouTube no quiere más PewDiePie, así que el animador le jodimos, se puso su silla <risa> Por lo menos hay algo de PDP en el video, por lo menos un por ciento, ¿no? Bueno, acá es la parte más obvia del video, los Family Friendly hablando en un, en un bosque eso ah, es lo bueno y lo malo, bueno, yo que sé y todo. La verdad esa parte me reaburrió. bueno la única parte que me mostró es que hablaba acá a Comunica. Bueno, el otro no sé cómo, no sé quién es. Me gusta mucho que hablaba a Lojito Comunica. Está. Me caen muy bien ese. Y bueno, todo esto era para, para que aparezca acá una proyección de los comentarios de YouTube Rewind. Ah, a mí acá dice uno, 2016 La Roca y Willis Misterio que es lo que los fans quieren? Bueno, son comentarios que se hizo YouTube porque no hay hay una imagen en dos cosos acá de usuarios comentarios que se han hecho de ellos y todo eso era para, todo ese discurso era para a esto A los comentarios eso tenía que poner al principio ahí debía poner eso así hacer, mi hacer video por lo menos cuatro minutos creo que iba a durar el video o dos minutos no iba a durar pero pasé que youtube quería lavarse la mano del tema este Logan Paul y del cadáver y muchas cosas avisar que hubo y quiere limpiarse la mano frente a la marca y bueno qué más decir después este la ropa cuadrada que no sé qué es la está le Ponce que casi ni se ve a ah, bueno acá está el, del fútbol el fútbol 2018 fue el mundial. Bueno, no, no me quejo mucho, pero esperaba algo un poco más... No sé, que tenga por menor valor de selecciones, la de selecciones, pero bueno, sé que tienen las camisetas de color de YouTube, pero bueno. Me pasaba muy desapercibido, tampoco es que te impresiona nada. Bueno, acá aparece el hermano de Whatever, ahí un, una minicena pero está un auto volador, no sé qué. Acá está el as, eh, ASMR, ese que hace ruido, no sé qué, que hace ruido y, y escuchándose. no sé. Y aparece YouTube random, no es ninguno de que hace eh, ese contenido, ¿no? Son YouTube random posicion ahí. Y por cuarta vez metió un Fortnite de vuelta, todo YouTubers bailando Fortnite. Ah, aparece una YouTube argentina, Laina, en esa parte, va pa ya yo si este baile infantil que no me parte de baile infantil, bueno, no está bien y bueno, ahí terminó este Youtube Rewind ahí vueles mi mira al autobús nomás y ya está, termina después está con este tipo haciendo arcilla el botón de Youtube haciendo el botón de play de Youtube en arcilla ah, está, está bueno acá ¿eh? está de Youtubers que participaron sí nada más, eso fue todo la verdad, este Rewind fue un desastre y ojalá que el año que viene sea mejor por lo menos mejor o más entretenido, espero que YouTube se dé cuenta de lo, la gente que repudió este video. Y aparte dice que el usuario tiene el control del igual, lo que es una real mentira. ¿Por qué tiene tantos dislikes, eh? Se ha preguntado. La verdad me quedo con el YouTube bueno, 2015, que más me gustó a mí. 2016 también me ha gustado, pero no tanto. Por lo menos había YouTube gameplays acá. Aparte de los gamers, no está mucho, eh. Pusieron Fortnite, pero casi poco que hace gameplays, eh. bueno, YouTube nunca me eh, valoró eso de, lo, de los gamers. Ya que con los juegos, YouTube se hizo más famoso, eh. Pero bueno, que se hace. Eh. Y bueno, nada. Nada más, si te ha gustado, pues dale un me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en un próximo video que, bueno, ya hablaré de películas y además gameplay, no sé. Ya, nos vemos. Chao.